Muy buenas a todos Aquí vuestro hombre, bandolero 7.0 Continuamos aquí con De lado a parte 2 Después del magnífico capítulo de ayer Vamos a continuar a ver si buscamos a Abby Y le damos su merecido <ríe> lejillo no llego, pero bueno Le vamos a dar con el arquito y tal Venga, vamos para ello <ríe> Qué guay Ahí, la Eli ya tenía ganas de cogerla manejarla ah, Vale, por aquí no me deja meterme Cuidado Cuidado que hay más, ¿eh? No pueden ver Ok, aquí en sigilo Venga, a dormir Toma <ríe> No da escabachina Vamos a hacer aquí Nos queda tela para Para llegar a lo de Santa Bárbara A ver pero bueno, luego por ahí mucho. Ahí hay uno. Luz tenemos. No. Y vamos a ver. Este va muy bien, ¿eh? Este va muy bien. La pistolilla. Pase ahí, tío. Los chillidos y los rollos. Aquí el terreno que está ahí un poquito inclinado. Déjale Yo no quiero que me ataquen por detrás en busca de enemigos <risa> Ir hasta el, el enemigo Eh, aquí tenemos otro ¿Qué pasa? Y aquí, aquí Ay, Por aquí, tío ¡Lolo! ¡Me cago en todo! Que ya me han descubierto Que ya van a venir todos Pues nada ya que no han descubierto Ahí Eh, se va a venir por aquí Que me subo aquí Eh, que viene Que viene Ay, que viene Ay, ay, ay, ay, ay! <ríe> Toma esa Le hemos dado su merecido A callar ya <ríe> Venga, tanto sigilo y tanto rollo Ahí está Menudo palo ahí con pincho que nos hemos hecho y con cuchilla Vale, tenemos de todo, un poquito. Los costes todos no los hemos utilizado mucho, ¿eh? La verdad. Pero bueno. No sé cuánto nos quedará. Un momentillo. Uy, ¿esto Un momentillo. A ver. Estamos por aquí. Ahí. Venga, chavales, animarse. Vamos allá tenemos de todo <risa> Y no puedo fabricar más nada Pero bueno Está muy bien Vamos a ver si tenemos más loot Por aquí Fenómeno Ahí, munición de escopeta Ah, de fusil y de escopeta, vale, vale Estupendo Necesitaríamos otro arma cuerpo a cuerpo Pero bueno Vamos a ver ¿Para dónde tengo que En principio, por ahí dice que no. No parece. Seguimos por aquí. Sí. No hay nada por el camión. Seguimos. Ahí. Ladrillo. Para pegarle a uno en la cabeza. Con <ríe> el ladrillo. Podrían haber cambiado de ítem desde el 1 utilizando ladrillos y batallas de, de vino y de.. ¡Eh, <ríe> hey, Man, por aquí! No, hombre. échate Eli. No te descubra. Está cerquita por aquí, eh. Están, tío. Ah, míralo, está ahí arriba. Flechazo que se va a llevar. <ríe> Venga, Eli. Dale. <ríe> ¿Hay más? Está vivo, está vivo. <ríe> ¿Dónde está? Ahí viene. ¡Ay, que caiga! Toma. <ríe> De boca. ¡Bola! <ríe> <¿Tavía> está ahí. <ríe> Refunfuñando. No me da la. Vale, seguramente tenemos que tirar para allí para arriba, ¿vale? Venga, no tenemos. ¡Eh! Me pareció escuchar algún momentillo. Sí, sí. por aquí hay algo, ¿eh? Ay, no lo detecto ahora. Ese ahí arriba, vale, vale. No, no lo veía. Vamos, Ali. Muy chiquita. aquí que por aquí. Lo mismo es abajo. De la casa. Se pone aquí. Ah, vale, la flechita, guay. La recuperamos. Vale, no hay más nada por aquí. Está muy bien, ¿eh? Las, las tejas y todo. Se ha llenado ahí un poquillo de. De tierra. Y la florecilla está los arbustos, pero muy bien, ¿eh? Me encantan los gráficos y la paleta de colores Y todo muy realista y todo muy A mí me gusta mucho Este juego Tenemos varias entradas, parece Bueno, vamos a ver esta Tenemos la linternilla Yo también ¡Patinete! Un puff. Un baúl Bien, bien, empezamos aquí con la... con las cartitas Venga, CBB 73 Ahí lo tenemos Es un robot del espacio ¿Será bueno o será malo? Es bueno, es un héroe Ah, de Marte Ok Guerreros sintéticos Venga, pues estupendo Otra cartita Eso quiere decir que todavía nos están dando coleccionables, ¿vale? Qué guay, me gusta verlo todo Entra <risa> que entro a un edificio me gusta verlo todo Venga, a ver, la misma entrada, ¿vale? Escuchamos por aquí un poco Y allí ¿Y aquí también Visto algo ahí? Bueno, bueno, bueno, bueno Cuánto luz ahí abajo bueno Intentaremos Cogerlo todo, no sé <risa> Aquí, aquí Por el otro lado, eh, mira, podemos cambiar el palo Lo tenemos ya reventado Me va a dar otro palo, pero bueno Me lo pongo pincho aquí Cuchillas Ok Y tenemos palo nuevo Ostras, qué guay el baño Estamos llenos de ahí de eso, pero bueno recuperamos la, la cuchilla, la bañerita todo guapa aquí. Me dan ganas de, de pararse otra, qué chula la cama del barquito ahí con el, claro están cerca de la costa y tienen temática ahí, vale vale y el faro y todo ahí dibujado, qué guay qué guay me encanta me encanta este juego. Menos cuando me matan, claro <ríe> Bueno, por aquí parece que ya no hay más nada No voy a romper la La cerámica Bueno, no creo que nos lleva a ninguna parte Y creo que vamos a ir para allá, ¿eh? Aquí ya ni más nada Están todos ahí abajo, tío A ver Pero por ahí abajo no podíamos entrar O sea que tiene... Tenemos que bajar para abajo, venga Vámonos Miramos. Ojo. Muy bien. Esta, tío, me va a comer, bicho. Aquí tenemos uno. Y hay otro. A ver si le puedo dar que es un inflado de estos. Ese es más chungo, ¿eh? Copetazo, ¿qué, tío? <ríe> ¿Me han visto? ¡Qué He chisa la mar? ¡Hay dos, tío! ¡Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me ha pillado ya! Los hinchados estos son muy chungos, ¿eh? que eh, no veo, que no veo, que no veo! ¿Me tengo equipado o qué? guau, wow, cómo me ha dejado, chaval! ¡Cúrate, cúrate! ¡Que vienen los monstruos! Venga, vamos a tirar ya de. ¡Que viene! Toma. Chúpate esa. Y ardió el otro y todo. Muy bien, muy bien. Que viene. Que viene. Eh. Eh, ¿de dónde va? ¿Dónde va? Ojo, ojo. <ríe> ¿Qué viene el otro. Ay, ay, ay, ay. A la cabeza. Es donde más le duele. Bueno, los gases estos. No sé si me quitan vida. Parece que sí. Si es... Que sí, que quita. Ojo, eh. ¡Ostras! ¡Un acechador! To... ¡Ay, ay, que viene, que viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Chungo! <ríe> quieren jugar, quieren jugar conmigo. Venga, vení, vení, vení. ¡Toma! No lo doy Ahora sí Reventado ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toma! <ríe> Ahí Armas cuerpo a cuerpo Vamos Ha utilizado otro botiquín. Ahora Fabricamos otro Más que sea Ok Uf La cosa Está <ríe> cargada la escopita Sí Venga Vamos a fabricar aquí un par de botiquines Incluso otro coste molotov que bueno, ya lo hemos utilizado Minas, trampa También tenemos mal flecha explosiva, ¿eh? Ojo ahí Así que puede estar muy bien A ver... Así que de munición Perfecto, esta son las explosivas Vamos a lutear por aquí Que esto está lleno de cositas ricas Allí hay algo Venga, cuchillita Ahí, ahí donde está todo Vamos a ver Aquí que encontramos, vale, la mesa de trabajo Genial que tiene que haber más cositas por aquí, por la mesa, ¿no? Ahí, ahí Ahí, de pistola Objeto para atar Más partes Y aquí una notita que tenemos Vamos a leerla Vamos a ver Mamá, voy a hablar con los víboras Estos son la... los saqueadores Que hay por aquí, por esta zona Por Santa Bárbara Siento decírtelo así, pero no quería que me lo impidieras. Nos morimos de hambre No podemos irnos de aquí contigo y con la abuela en estas condiciones. Es que, no vea la abuela de me Es solo cuestión de tiempo que nos encuentren. Si me uno a ellos, podrían protegernos a todos. Se queda miedo, pero os quiero y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para manteneros a salvo. Arni Bueno, ha ido en busca de ayuda o algo. Vale, no tenían previsiones ni nada. Venga, otro artefacto. A ver, la pistolilla la tenemos llena. Esta es la que necesitaríamos algún alguna munición, pero bueno. A ver, me voy otro vistazo. Tiene que haber algo más, ¿eh? Aparte de eso, a ver. Aquí. Aquí, aquí, un poquito de alcohol. Mira, tenemos la barra. La cambio también, la barra de plomo. La tubería de hierro. Y le ponemos pinchos también. <ríe> Ahí. Ok. Por aquí ya está. Vamos a ver la mesa de trabajo, yo creo. Si pues, quedará algo más. Esto es grande. Yo creo que sí, que lo habremos mirado todo. Vamos a ver. Muy buenas. El workbench Aquí lo tenemos Nuestra mesa de trabajo primordial Y muy necesaria Vamos a ver El telémetro aquí para nuestro quito, ¿no? Que Vamos a ver Tenemos ahí bastantes piezas Me da un telémetro para marcar automáticamente la distancia de los enemigos a la retícula Puede estar muy bien <ríe> Venga tengo yo ganas de descubrir esto Así que vamos a ver Ostras, oh, tú, qué guapo Esta la tenemos llena también Aquí nada, no, no haría falta el daño Y la mira que no tenemos piezas. Pero bueno Aquí para la pistola Cadencia de fuego y estabilidad Y aquí para este Estabilidad y recarga Está muy bien, desde luego el magnum este, pero la otra es muy buena por el silenciador Vamos a ver ¿Qué le podemos mejorar? La cadencia o la estabilidad Este ya lo tenemos Creo que me voy a dar estabilidad Este puede disparar más rápido Venga, puede estar bien este para que sea más estable. Al apuntar. Pues nada. Venga, mira ahí cómo le pega con la lima. Ahí, bien limpita. Y a correr. Nos quedan cinco piezas, con eso no hacemos nada. Pues nada, apagamos la lucecilla. Entre un botón enemigo, un marcador adicional te mostrará la retícula el alcance exacto de ese enemigo. Solo de la... La del arquito, ¿no? No me lo dice ahora, pero bueno No sé Venga, yo creo que ya nos podemos ir de aquí Vale, no me marca nada Vámonos para allá Espero que no haya más nada O oh, sí Por aquí Vale, munición eh, eh, ¿dónde va? ¿dónde va? Tranquila <ríe> Munición del revólver Cargamos Este ya no lo coge Ya no hay más, ¿no? No me deja coger más El revólver, pero no me deja coger más ¿Esto qué? ¿El equipo de música, no? ¿o qué? Sí, para poner ahí los discos otro otros son los altavoz de mueble antiguo Esto será de los 70 o... No sé a los 60 Villar si también Venga, vámonos Ahí estamos ¡Hola! ¡Muy buena! ¿Qué he perdido! ¡Andas! Yo creo que por aquí, eh Hagamos ahí la lucecilla. Bienvenido. Muchas gracias por pasarte por el directito. Venga. ¿Cómo va en el Fortnite, tío? Hasta allí tenemos que llegar, madre mía. Eh, pues nada. Vamos a ver el diario. Ok A no consta 24, 25 Tampoco hay que hablar mucho Las polillas Que le gusta a ella dibujar polillas Madre mía de polillas Pues nada Venga, esto fue lo de ayer Y el niño y todo Bueno, todo diario tiene Tenemos que bajar por aquí, ¿no? ver Vamos a ver qué Encontramos aquí por la cuesta de Santa Bárbara esta ¿Esto que Tenemos por aquí ¿Dónde? ¡Ojo! Menos mal que me he parado Vale Venga, muy bien también Los suplementos, muy ricos No hay más nada, por aquí Vale Aquí el G que ha volcado Y cogemos unos poquitos de, de suministro Venga, vamos a ver Ok allí, al fondo será. ¿Eh? Y ahora porque me marca aquí, tío. No entiendo. A ver. Tiene que estar ahí abajo. Ah, vale, vale, vale. Una entrada secreta o algo. Hemos perdido el de este, no, está ahí. Que me tengo que, que ir para acá otra vez No entiendo hombre Hemos vuelto para nada No sé por qué me marca ahí En el camión habrá algo Yo me subo Ahí, y lo averiguamos Perfecto Ya no hay más nada Muy bien No sé por qué me marqué ahí, pero bueno. ¡Ojo, ojo! <risa> Estamos tirando ahora por aquí. ¡Eh! ¡Eh! Un dos flechazo se va a llevar ese. Explosivo no. Vamos, a que me dé munición. Normalita, ¿vale? A ver, lo de la distancia es lo que no tengo claro. yo esto? No sé, ¿eh? La no no lo tengo claro Me dice la telemetría Venga Tírate Ahí No recuperamos flecha ni nada, ¿no? Sí, bien, bien, bien A ver el otro, ¿por dónde anda? Que no lo veo Aquí, aquí, aquí Podemos recuperar la flechita, bien, bien, bien Ahí, genial Ok Muy buenas A todos Está por ahí, eh Estoy escuchando al infectado Ahí está Flechazo Como mola Pues el camino parece que va, va a ser largo ¿eh? Hasta llegar a Abby Madre mía el jueguito Yo creía que allá se acababa Pero no Esto, esto es lo del reparto este de Por qué me de ahora pasar o algo Sí Eh, a trampa, hemos caído de la trampa Maldición Ostras Herida Buah, menuda trampa chaval ¿Tú que no lo habrás hecho las víboras? ¡Oh, Dios! ¡Va a ese le cae la navaja! Bueno, vamos de mal en peor, ¿eh? Esto es lo que no me gusta, tío. Jopeta, Hemos caído ahí en el eucalipto, en la trampa del eucalipto. Chipiazo motor. Encima herida que se va a desangrar. Mira, mira, que ya le llega por el pecho la sangre. Pero, elija mía, ¿cómo has caído ahí en esa trampa? No hemos confiado, no hemos confiado. <risas> Nos hemos confiado de la marinera Venga, vamos a ver Madre mía A ver quién ¿Será? Yo creo que sí, que es Abby Y el lad Pero no sabemos, no, no, no, no No, eh, no, no eh. Yo creo que son las mismas de, de que cogieron a Abby Buah, cómo la han soltado, chaval sin, comp... la sin, comp se dura un mes. sin compasión ninguna No hay las trampas, hace Vale, cogen así a los infectados no es que... ¡Ah! Toma, ¡Sí! que está vivo él? <risa> No, que va ¿La ha arañado, o no? ¿O qué? ahora la haya mordido, se convierte ¿Qué te va a convertir? Parece que te has cagado. <risa> ¿Te has dicho? ¿Qué putada? ¿Te gustan las bromas? Sí, sí, Venga. la Eli ¿Eh? es muy graciosa. No, no necesitas no, eso. ¡Vamos! ¿Te hace gracia? ¿Es gracioso? ¿En serio? Vamos. <risa> ¡Eh! Ahora te va a morder a ti. ¡Pon lila! ¡Eh! Muy bien, Eli. ¡Qué mierda! Mira. Joder, ¡Mierda! Oh, oh. ¡Espera! ¿Espera? ¿Has dicho Abby? ¿Buscas a Abby, verdad? Oye, cogimos una Avi hace un par de meses. Un par de meses hace ya, sí, tío. Una tía fuerte. Sí. Ya ves está rota. fuerte. Y qué brazos? Sí, sí, y muy boca, fuerte. Un chaval flaco con cortes en la boca. Sí, sí, es ella. Si me sueltas, te digo dónde está. Vamos a ver. Llegarás allá antes de infectarte del todo. Lo que no sabe es que nosotros no, no nos podemos infectar. Ponemos el disco. Sí. Está en una celda del campamento. Esto ¿Dónde es eso? Ve por ahí hasta la vía del tren. Y llegarás a un complejo. Se encuentran en el edificio alto y redondo Bueno, pues ya tenemos tarea No sé si llegará viva Pues tanto de sangrar, eh La Eli A ver si le perdona la vida o... O va sea a que no Tiro en el pecho Liquidado. La Eli no se anda con chiquitas tampoco, eh Salida es muy chunga, eh. Es que eso la ha podido romper un órgano vital. Se ha clavado ahí un pedazo de pincho impresionante. En Estas condiciones no nos podemos enfrentar, Abby. Vías hasta el complejo. Está dura. Edificio alto y Vías hasta el complejo. El... ganado, gran calibre. Bien, bien. Tapa ahí la carilla, pero bueno, cuando sale el cuadrillo ese es que me salta el trofeo. Mira, ya se ha curado. Ya se ha puesto puntos y todo. Una grapa o algo. Me está matando, tío. La sangre fría. Ah, no, vale. Muy pues. Vamos a ver si podemos. Y cuidado con los sí. Matarlos En sigilo antes de que nos descubran Son tres. tres Tienen perro y todo Hay que tener mucho cuidado ¿eh? que este le voy a pegar ya o qué? Hay eh, una mano Cuidado la perra, ¿eh? O el perro o dicho. Venga, chica Venga, apunta, apunta ¡Ah! Se me va ahí Otro menos, me queda el del perro Voy a intentar recuperar La flechita Venga, munición de fusil Están allí, ¿eh? Por lo menos hay dos Madre del perro. A ver, a ver lo, vamos a tirar ahora de. Ahí, primero me cargo al Al tío y luego al perro. En la cazasome por ahí. Cuidado. Nos han, ¿No han visto ya. Nos han visto. Que viene que viene. Toma. Si sí, yo bueno con el arco ni nada. Venga. Por eso voy a agachar y yo. Pobrecito, perrito. Lo siento, perrete. Venga. Cargo de loot. Sí. ¿Dónde? ¿Hemos matado algún enemigo de estos que hemos matado o algo? O aquí en la. Sí, sí, aquí en la taquilla. Suele haber cositas, ¿vale? Ahí, botiquín, estamos ya, no, ¿no? No nos han tocado, o sea que bien. Ay, qué lástima, no tenemos ahora trapos para hacernos el, silen el silenciador. Bueno. Puedo fabricar más flechas, pero bueno, no sé. Dos flechitas más para el arco. Y a ver si un papel. Bueno, trapo. se si podrá entrar, no creo. No sé por dónde andará esto. No sé si podremos entrar aquí, sí. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué información, vale? Sala de espera. Botiquín lleno. Ahí de la maquinita. Venga. Pues esto está lleno de cosas, chaval. A ver. Aquí de atrás decía que había algo también Ahí Aquí Venga, cartuchitos Ok Ahí Todo lo que podamos Estamos llenos, pero bueno Me haría falta trapo A ver si tenemos suerte y pillamos alguno munición para la pistola vale trapo bien 0.25 lo malo un poco trapo <ríe> nos falta otro otro 0.25 pero bueno vamos por aquí intentando coger todo el luz que podamos no hay nada de los servicios que raro nada más que la típica botella bueno Ahí. A ver si encontramos otro poquito de trapo, que no va a ser el caso. Pero bueno. Estamos en una especie de estación o algo. Y con el caballito. Vale. Los de la alarma. Está todo muy bien, ¿eh? Canta lo bien que se le han currado con el. Con el escenario. Con todo. Y las maletas Ah, mira, tienen ahí un Suministro de energía Parece Un generador eléctrico Bueno, aquí parece que ya no hay más nada No, que va, tío <ríe> Ahí ¿Cómo llegamos ahí? Ok Aquí Bien, bien, bien Bueno, eh trapo que necesita, vamos, perfecto Ahí ¿Y de esto cómo vamos? 22, muy poquitas todavía, eh Estamos ahí, aguante Este no lo tenemos todavía, es de los silenciadores ¿eh? Que va, al final no Pues está es el que hay que darse, eh Está es el que íbamos buscando Vale, aunque todo esto nos viene muy bien ver si es que dejamos A la Eli ahí a medio, medio terminar Ah, que ¿por qué cambié la foto? Porque porque me gusta la de mi... De este, ¿no? De mi avatar. el no? Porque es de bandolero. La que he puesto nueva. Es una serie de animación, de dibujo. O allí podríamos encontrar más cosas, ¿no? Yo... Sí, me dice que vaya para allá. ya. No sé. Aquí ves que hay un montón de... De edificio y de rollo... ¡Eh, eh! ojo ¡Claro, claro! Están por aquí... ...no me vean... ...si podemos matar... ...está en sigilo... ...he cambiado el avatar... ...por, por uno de... ...verdadero, bandolero... ...te recomiendo que la veas... ...es muy graciosa la, la serie... Se llama así, tal cual, bandolero. Es una serie de dibujos animados. ¿Tiene casco o algo, tío? Maldito. He tenido que pegar ahí tres tirillos. Y hemos cambiado otra vez la de inglesa, me da igual. Te recomiendo que la veas. Bueno, a todos. Os recomiendo que veáis la serie de bandolero. Allí tenemos otro. Voy a tener que envejecer. quito ¡Ese me va! ¡Me cachis! Venga A ver Toma Para que te dé la vuelta Que me van a ver, que me van a ver Adicción, Dame, dame Ahí para romper Pero no es lo que quiero ahora... Ah, ¡Oh, perrete, perrete, perrete. Menos perrete. Están ahí, están ahí. Sí, esta ya se ha dado cuenta. yo no voy a tener ya que... ¡Perro, perro, perro! <risa> ¡Un perrete, el Rogue ¡Que me come el Rogue <risa> ¿Qué me ha el rock en la cabeza? ¡Madre mía! <risa> muy mal, muy mal. ¿Cuál bien que íbamos? ¡Ay, ay! Sí, es, es, que, es, que, es que es española. Tienes que buscarla en YouTube. Tienes que buscarla en YouTube, la serie. O en internet. La buscas en internet. Puede ser que la encuentres por ahí por, algún, por alguna página web. Es muy buena, te la recomiendo. Venga, vamos a ver Es antigua, es una serie antigua, ¿vale? De dibujos y, y es de un bandolero andaluz muy, muy gracioso Os lo recomiendo a todos En Youtube yo creo que la puedes... Vamos, yo la he visto ahí en Youtube El... El de Sito, que está muy guapo Venga, vamos a ver Estábamos por aquí Tenemos que tener pendiente que va a venir la de ht no, malo es el de este parece que no viene de momento y lo es que estamos vendido aquí el terreno este sin explorar bueno están allí, están allí Ahí hay un par de ellos Ay, Es que esto está lleno de luz, tío Eh, a la vez Eso es lo que yo no quería ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Venga, vení Perrete otra vez, me va a comer Ahí viene, vamos a por ella. Ahí. Por ahí Toma. ¿Todo? ¿Tengo algo, chica? Joder, alguien lo ha matado. Tenemos compañía. Registradlo todo, ya. ¡Ay, que viene, perezote! Que me va a comer otra vez. ¡Ah! ¡Ah! <risa> ¡Vengo detrás de tío! <ríe> ¡Eh, amiga! Me va a pillar. ¡Ah! ¡Que llevan casco, tío! Llevan el casquito. Oh. A ver si se paran esto, hombre. Está por aquí. Qué cobarde, como saca el fusil, va a ver. ¡Ostoba! Oh, Jejeje. <ríe> Qué chupa de esa. Y queremos venganza. Parece que no hay. Joder. El costado. Y eso que está, marido. Nos Rompo todo. Venga, buscando loot. Este de aquí que nos falta. Vamos no a dejado buscar bien. Venga. Cargamos. Ahí. Perfecto. Y el fusil es que va muy bien también, ¿eh? El fusil. Va de lujo. Tenemos dos, ¿no? cuál era el lanzallama, ¿no? no, menudo pepino, tengo pues venga, vamos Aquí un poquito de más luz muy rico ¿qué más? Aquí un par de cositas de pistola y de subfusil pues genial madre mía del loot será munición digo yo esto está lleno de hombre dámelo ahí de pistola Jopeta, no veamos cosas por aquí Ahí 20 de salud, bien, bien Venga, eso es lo que tenemos que buscar, las vías Venga, a ver la furgonetilla esta pero mi flecha El Tiro de la víbora vale Rottler Ariel. Ahí lo tiene, ahí he buscado Acá, los lobos, los ciénagas Que les den a todos <ríe> Todos los saqueadores estos Poco apocalípticos Venga, algo más de luz Algo de, por ahí de explorar Tenemos más alcance, ¿eh? pero bueno, poquito poco. Aquí parece que no. Dup. Sigamos entonces. Las vías, vale. Tenemos las vías. Pista. Puedo por ahí? Eh, pues genial. A ver es qué tenemos por aquí. Ojo, eh. Vale. La palanca no la había cambiado de momento. Nada, la tubería. Vale. Seguimos. ¿Cómo es que la niña? Apagamos otra vez la luz Nada, por ahí ¿Ya me he dejado algo atrás o qué? A ver No, hombre Está aquí abajo, Eli, tranquila ¿Qué era, qué era? Objeto apartado, vale, cinta Bueno, pues bien, supongo Vamos, a ver. escalerita Vamos para arriba A ver qué nos encontramos Venga, vamos a investigar Ostras, tú ¡Sigamos! Llevan un montón de prisioneros, ¿no? Al campamento La vi tiene que estar llena Que hay edificio redondo Claro allá. Bueno, de momento parece que no hay luz ni persona. Yo siempre busco por aquí, por los rinconcillos, ¿vale? Siempre es bueno. Venga, vamos a ver. Eh, víbora, soy Mackenzie. Me largo. Adiós. Mi marido murió recogiendo vuestros tomates. No somos rezagados solitarios. Regresaré con los demás. Se os acaba el tiempo. Vale. ¿Será que tienen a esclavos aquí, tío? Y está muerto aquí, ¿no? Está todo, todo reventado. La mató hace poco. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? No sabemos. ¿Habrán sido las víboras esto o qué? Contenedor. Jopeta, todavía no tenemos trapo para pa esto. Otra vez. Estamos ahí faltos de trapo, pero bueno. Vamos a ver cómo.. Subimos aquí. Por aquí, por debajo de la vía. Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? Estoy buscando, amigos! <risa> Ve. ¡Venga! es oh, no, por nada. ello! Por Yo le que lo haría. A ver cómo nos cargamos no da Podemos... Jodido. ...liberarlo, ¿no? Eh, Anthony... uh, mi riflecillo Este no sé si es bueno o malo <ríe> y viene el otro. Toma. Claro, tío. Párate aquí. Creo que este también habrá que cargarse. Pero bueno. Es que este se tiene. ¡Buah! ¡Qué flechazo le hemos pegado! Creo que he infectado, tío. Lo libero. Lo libero. <ríe> que lo he liberado. Le haría Hacerse de esto Que no podemos, pero bueno Este también va muy bien Hemos ¿eh? visto ahí que va muy bien el rifle este el... No me acordaba de ella, pero bueno Ojo Allí hay otro ¿Y este por qué no les ataca ahora? A ver si me va a atacar a mí pero si Procillo si Que me ve, que me ve, que me ve viene! Oh Dios, ya me han visto, tío. Ya me han visto, ya vamos a tener que. Tiene más que nueve tiros tiene. Por el maldito infectado este. Me han pillado, pero bueno, que no pasa nada. Toma, espera, estoy. Con el rifle de caza me lo cargo. A ver, el otro de. No viene. Parece que no, pero bueno. Sí, sí, está por ahí, pero. Ven para acá. Uh, ¡Me dispara esto, tío! ¡Canta, eh! Soy fan de este nuevo arma. Ahí. Sí, cuando hace eso es que ya... Venga. Un par de luz por aquí abajo, no sé. Vamos a ver. Ahí, flechita. Ahí. Alcohol. Bueno, aquí parece que no hay nada más. Por esta parte, aquí. Ahí, dame. Bien, ya tenemos el trapo. Para aquí fabricarnos el silenciador. Muy rico. Vamos bien. Ya para allá, ¿no? Que pues ya lo hemos hecho. A ver, había, había más, creo. ¿Será dentro de la ducha? Pues sí Era dentro de la ducha Mira que lo iba a hacer antes ¿eh? Pero bueno Es ¿Qué? que me indica ahora ahí arriba, creo Por aquí, por aquí Está todo lleno de luz Ahí arriba a saquear a saqueo a saqueo Tres para acá a mi bolsillo otro cuarto de baño te rompo también por si acaso esta vez no tiene nada pero bueno a ver, para no tener que volver Parece la misma casa, tío, el mismo. Este, pero arriba. Venga, venga, venga. Genial. Eso nos viene muy bien las partes. Vale, estamos ya, ¿no? O sea que bien. Parece que hemos saqueado a fondo. Ahora lentinilla. Esto lo hemos visto ya, ¿no? O de las tomateras Pero, vamos Que no me dejo aquí por aquí bastante luz, parece Aquí no, pero aquí sí Aquí también Es el martillo este Terrorífico Algo así podemos cambiarlo, venga Vale El Tomahawk esto es el tomahawk. El uso que le vamos a dar al tomahawk. Toma ahí. Reforzado. Ok. Tenemos otra... Otro banco de trabajo. Y más partes. Que son las que quiero coger. Ahí. No, partes no me ha dado. Pero bueno. Cuchillas y tal. Que tampoco vienen mal. Ahí, ahí sí me ha dado partes, pocas, pero bueno. Solo una. Y ya el banco de trabajo y algo más que hay por ahí. Vamos a ver. Tenemos muy poquitas partes, 40 nada más. Por desgracia. El telémetro no me ha quedado muy claro, eh. No hemos dado para nada. Bueno, le vamos a dar un poquito de cadencia de fuego Para la pistolilla Y ya terminamos esta también Ahí Supongo que es genial Un poquito de aceite Bien engrasada Vamos ahí Pistolón guapo que tenemos ahí A tope Mejora a tope, mejor a tope, mejor a tope Este es el que nos faltaría, el fusil de cerrojo que Es como si fuera de caza y el revólver, son los que nos faltan por mejorar. Pero bueno. Muy bien. estaba muy bien. Pero vamos a ir con esta. Venga, a ver qué encontramos por aquí. Por el caserón este. Hola. En principio parece que no hay gente. Pues nada, en principio. Oscuro está esto, ¿no? La bandería. El alcohol. Vamos lleno de todo. Eso ya no necesitamos. escuchando una radio o algo escuchando música Venga Qué raro, ¿no? no se oye gente ni nada Me van a pillar por sorpresa otra vez, seguro Venga, vamos a... Duddy Aquí, abajo Me he dejado algo ¿Dónde? Pista puedo salir por ahí. Que no sé, tío, sé que ya me ha estado Aquí Vale, vale eh, Es muy importante, muy importante Menos es mal Estaba aquí el Sparrow este poderes. Este es un villano Maxwell Morgan, de New Dogs. Ok, villano neutra. Tiene el cerebro destrozado por culpa de la descarga eléctrica. Venga. Muy bien. Menos mal que no nos la hemos perdido. He pasado al lado, eh. Ahí que por aquí. Vale. Apago la linterilla. observa Esto está lleno, ¿eh? El edificio redondo. Pues venga. Bueno. son las perretes ¿eh? Voy directo por este. Vean esto Bien, uno menos Ven, Eli Venganza ahí Aunque esto no tenga la culpa La van a pagar ¿Qué tienen ahí? Otra encadenada, a ¿eh? ver Lo suyo era Que no nos atacara a nosotros Intentar liberarla Luego ah, ¿eh? infectados por un tubo eh. Este que es otro estoy Un poquillo congojado porque estoy escuchando mucho En principio sea uno Pero parece que son tres o cuatro ¿eh? A ver, carvete este Ahí tenéis alimento Parece que hay música de los dos, ahora, ¿eh? Me salte el de ese, ¿verdad? Ahí, si tenéis más peña, tenemos que ir a por ello. Mira, yo creo que los infectados no... Como están ahí atrapados, ¿no? Yo creo que una, una flecha de... Sí, explosiva Machete ahí, que es muy bueno Estuvimos mucho tiempo con el machete La radio no sé dónde está, tío. Va a apagarla. Aquí viene uno. Y otro por ahí. ¡Ay! Todo malo. ahí ay, ay, el de este Hemos liberado a nosotros Que me ataca Que me ataca a mí <ríe> Ahora se lo llevo para ellos Mira esto Soy yo nadie corriendo Ahí te lo dejo, compadre Ahí te dejo unos amiguetes ¡Ostras, este! Toma ahí Más esa No te voy a dar ya a ti Carga oh, Qué buena es este arma, tío Si pillamos más munición Porque es que es buenísima, eh Para allá. Ahí. Esto le voy a dar también. No. Se crea que.. Se van a quedar ahí. Ven ¡Para pan! ¡Para pan! ¡Para pan! Ahí, aunque revelemos nuestra Ahora os libero <risa> Vale, tenemos que ir para allá Ok Esta está buena también El rifle y Y esta que no tenemos munición Pues la cambio por la escopeta Vale Petazo limpio. ¿Tenemos ahí para hacer algo? Silenciador. Vale. No hemos quedado solos. Menuda la, la elie. Eli, vale, el botiquín lleno. Estamos por donde hemos pasado antes también. Corriendo. Okay. He oído algo más, no sé. Para allá. Aquí buscando luz. Luteo, luteo. Aquí, aquí. La sala está de suministro Aquí estamos a tope Esta también Me faltaría ¿Eh? ¿Qué, hay por ahí? ¿Qué me ve? Ojo, está aquí Jeje, No me ha visto, no me ha visto O sí, creo que no, ¿eh? ¡Te agarro! ¡Te agarro! Calla no nos vea tu amigo. Espero que solo sean estos dos. Que no me ve. Eh. Otro por ahí. Si me ahorro hasta la munición y todo. Voy a eso, pero no. Bien, ahora sí. Por aquí Aquí, que no lo veía Vale Yo creo que vamos para arriba y Con el DVD Vamos Con la navajilla en mano, ¿eh? A ver, ¿dónde puede estar? Está guapo lo de ahí Eh, que no veo, ¿Qué? ¿Quién es, quién es? ¿Infectado no? No, es un... Colgado de esto pues Venga, vamos a darle Cambio de hombro Toma ¡Oh, Me lo he reventado ahí el... El casco y todo Venga Tenemos que encontrar suplementos también pa, Para mejorarnos el... El silenciador Vale, aquí parece que subimos aquí a la parte esta. Dice que sigue para allá. Bueno, pero es que esto está lleno de gente. Hay algo por la mesa. Pero he visto meterse uno aquí, eh. Ahora, ahora te has dado cuenta. <risa> viene la torre. Uf, con pistolilla no sé si haremos Aquí tenemos uno ya vale puedo intentar matarle ya con el casco estamos al descubierto Por detrás o algo Y apareció ahí Oh sí Creo que Tengo otro por aquí Pero bueno ¡Miro! ¡Lo he descubierto! ¡Odio! ¡Maldito! ¡Corre, corre, corre! corre corre ¡Petazo! ¡Viento! ¡Mía! ¡A ti voy a yo a ti, hombre! ¡Toma! arde ahí en el infierno! hace <ríe> que me arden a nosotros! ¡Ay! ¡Guerra de malos no no, no, no! ¡No huyo, no huyo! ¡Tranquila! ¡Ay, ay, que me revienta! ¡Toma! ¡Y tú también vas ¡Toma ahí! <ríe> La hemos acorralado. Tú que vas a la Annie. Va a corralar, hombre. Por Annie. Odio, que viene el del hacha. ¡Eh! ¡Otra, odio, otra! Uh, ¡Mal asunto, mal asunto! ¡Mal asunto! ¡Ojo! Me han reventado ahí, eh. El del hacha. ¡Sigamos así! ¡Muy <risa> bien! Me tienen rodeado. Ahí, hemos fallado Tú también has fallado A ver, el otro por dónde anda Te encuentro yo va, a ver Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí No nos ha visto, no nos ha visto A ver si lo trinco por detrás Aquí, por aquí ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¡Je, <ríe> Eh, a tu casa. Aprende técnica de supervivencia. Uno más. Vale, parece que no. La chilla. Trapo Ahí, muy rico Botiquín. Seguimos buscando Por aquí el loot Aquí Ostras, que bien me ha venido eso Nada, su fusil. Y cambiamos de arma, no mucha, pero bueno, 20 balitas, buenas. Ahí, que un buen arma, eh. Venga, unos cartuchitos. Esta la tenemos a tope y va muy bien también, eh. Pero es que teniendo la otra, mira las palitas de ping-pong, la mesa de ping-pong. Bueno, vamos a darnos de rollo. De ping-pong y de historia. Y vámonos. Y en la mansión esta... Vamos a acabar con todas las víboras esto La fortaleza. ¡Ostras! El mapa de Santa Isabela. 782. está 182. Llegaron aquí los españoles. Montaña, el pueblo... La fortaleza. ¿Vale? Claro, Santa Bárbara. Toda esta parte... Fue de, de los españoles, creo Llegaron hasta aquí Aparte está del oeste americano Venga, vamos. Atrancamiento Vale No sé por qué ha hecho eso, pero bueno Aquí, nada por allá. Más perdido que el barco ahora. ¿Quién era? Aquí, en la puerta. Vale. Venga, a ver si encontramos a la Abby. A este que dale bien. ¡Hola, Trafar! ¡Bienvenido! Este... ¡Le saco el ojo! ¡Toma ahí! Ahora le agarran la otra. Yo tengo las llaves. Abre la puerta. ¡Armas! Vamos, vamos, vamos. Esto, es todo los prisioneros, mira cómo pillan el arma. Ojo que no nos haga nada. Venga, vamos. Espera, ¿dónde está Abby? Infectada. Atrás. ¡Que no me apuntes con ¿Qué? esa mierda! Eh, Intentó escapar. Está donde las columnas. Vale, las columnas. Ve a la playa. Es fácil. Ojo. Vamos a enfrentamiento y la playa. Última vez estaba hecha polvo. Atrapar a los víboras. Venga. Bueno, la hemos salvado a esto. A esto lo hemos liberado. Ojo, la Eli ¿cómo está. Está para pa darse una duchita o algo, eh. Venga, vamos a ver. Una mochilita. Beli. Venga. A ver las columnas estas. Y nada. Y. Y a mí no me ha dado ningún arma, ¿no? <ríe> Lo decía pues. No sé. He pillado todas las armas y me dan a mí sin armas. Vamos un poco heridos, ¿eh? Ahí con la mano ya ahí en... No me gusta nada esto. Ay, mira, no pueden romper ya ni nada, ¿eh? sesión ahí están pegando tiros. Tengo algo de luz en la puerta. En la puerta. Vamos. A ver dónde nos lleva esto. Tengo la luz encendida por, por vosotros, porque pues veáis algo más. Porque el juego está oscurillo. Encima hay como niebla. Bien. Luego escucho esto y se me quita la gana De, de encender la linterna, pero bueno <risa> Vamos Está hecha polvo, tío Si no vamos a ningún lado Te necesita un doctor ya Joder. Qué dura es ¿eh, la Eli, tío Ni que fuera de los, de los Navy Seals Esta chica, vamos Tío, cómo está la cosa uy no chaval Menuda guerra tienen aquí, Montano No corro, ¿eh? No puedo correr mucho ahora Voy directo a la playa A ver Playita Venga, a ver Ok Venga, a ver el enfrentamiento con Abby A ver ¿Qué pasa? ¿Tú ¿Qué número esto que es, tío? Todo empalado aquí. Esto lo han hecho la víboras, tío. Aquí está. ¿Sabéis? Sí, sí, el vi. ¿Cómo la tienen, tío? Ah, ya, ya, ya, da pena y todo. Pobrecilla, ostras, ¿cómo está? hecha polvo. Son las dos cañeras, la. La reina de la supervivencia. La va a liberar. En principio. A vamos a ver. Creo que está chorreando sangre y todo, eh. Por ahí por la pierna o no sé. Yo veo he ahí de sangre. Vamos a ver. No creo que, que luche, no sé, tío. Vamos a ver, vamos a ver. Tengo. Ay, el Levi. Besito A ver, este sí me caía bien, ¿eh? con la hermana y tal. El niño. Que puedo escapar de la sexta. Aquí no hay ni bueno ni malo. A mí también es bueno. Pasa que cada una pues tiene su historia. Podido conocer a Abby ahí. Mira, parece que se ha ido un poquillo la niebla. Bien, que vamos a estos polvos. Vamos a matar. <risa> mira, mira, si es que no puede ni subir, tío. No puede, no puede. No puede, no puedo, Como chiquita de la calzada. No puede, no puede. Que bien se ve la pistola y todo. Me encanta, me encanta este juego. Ya el 1 me lo pasé en la PS4 Lo tenéis ahí en mi canal, ¿vale? El que quiera verlo del principio principio Bienvenido, estáis en mi lista de reproducción Ahí es cuando le coges cariño a él y, y a Joel No puedo, ¿eh? La otra corre más que yo y todo Vamos a ver ¿Puede ser el final? No lo sé Tiene toda la pinta Pero me quedan ahí muchas cosas A él y por por descubrir aquí va solo automático ya ¿eh? Ahí las escenas estas también tienen que ser hechas por el, por el motor gráfico del juego, vale que no haya cg de esa hecha por ordenador bueno, cada uno a la suya, ¿no? cada mochuelo su, a su olivo Pua, este chabuelo, también. Ahora viene por detrás y me ataca La vi Se le habrá abierto la herida otra vez A la pobre Oh, se acuerda de Joel Se acuerda de Lo que le hizo O lo que le hicieron Malditos Os llego a coger Os reviento a todos <ríe> Qué coraje me dio pero en fin, se le ocurra a desde el juego. No te dejaré ir. A ver. Aquí hay... No pienso hacerlo. Y David creo que No. va a No. Vamos. A ver si. A ver, a, ver, a ver si tiene un poco de cordura. Sí que lo harás. Vamos a ver. La va a obligar a que luche. No es parte de esto. Has hecho que tenga que ver. Vale. Eli nos anda con chiquita. Tiene que quedar una de las dos, ya está. Esto como el este americano. Solo que puede quedar una. Pues vamos a ver. Mucho cuadrado. No sé quién quedará. Yo le voy a atacar. ¡Ay, ay, ay! ay no puedo esquivar? Sí, sí. ¿Qué te doy? Pobrecita, <risa> tío. Me da pena cuchillarla Ay, ay, ay. Él le he dado buena, ¿eh? Él le he dado un par de más a ella buenas. Ay, ay, ay. Me esquivo. ¡Que <risa> viene. En el brazo. En el hombro. Es que, es que. Yo era mucho yo, eh. Uh, que se revela. Uh, -huh. menuda. Menuda, allá está pegada, Evi. <ríe> Abby, no te pases. Ay, ay, que me rompe el brazo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. ay. se duele, se duele. Te esquivo. ¡Pero bueno! Pero bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Ay, qué pelea! ¡Ay, ay, ay, ay! ay. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¡Ay, ay! ay, ¡Madre mía! ¡Qué pe pelea más agrienta, por Dios! ¡Vamos! ¡Ay, se la estamos clavando! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo lo estoy sufriendo! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ay Cuidado. Claro, eso era lo suyo, tío Tirar el la navaja, el cuchillo Pero ahora tiene la de perder la Eli, ¿eh? Que está muy fuerte <ríe> Estánico ¡No ves! ¿eh? ¡Ojo! ¡Menudo piñazos. ¡Ojo! ¡Y tres! ¡No! ¡Pegar! ¡Dos! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me da! ¡Que me da! ¡Que me da! ¡Que me da! ¡Que me da! ¡Pues! ¡Vamos, como Dale ¡A mí está! Vamos, Eli... Dale y ya. Dale, dale. ¡Dale! ¡Esquiva! Estoy reventando, eh. Cansadillo, yo, pero... ¡Pff! ¡Echando la boca, tío! ¡Toma ahí! ¡Uf! Por... por atacar, Joel. Hombre, yo te la tenía ahí guardada. No nah, hay que ser negativo, chavales <ríe> Hay que saber perdonar Vale, el odio no nos lleva a nada Aunque algunos sí Pero yo soy de los que piensa que el lo amor lo puede todo Necesita que las vamos a gas Yo no quiero No tiene toda la pinta de que sí, eh Se nos muere la Abby ¿O no? Vamos a ver. Eli Venga, recapacita Míralo, ahí lo tenemos A Joel, tío Qué buenos recuerdos tiene de él No puede, no puede Por Joel Por una parte Por Joel lo quiere matar Por lo que hicieron Y por otra parte a Joel se le recuerda ahí Los buenos consejos que le daba Y Cómo la enseñaba Yo tiene que escocés, ¿eh? Las heriditas ahí en el... En el agua del mar ¿Cuchillo? Ha mordido, ¿no? O qué, o el... O la barca El bote Sí, el bote Madre mía, chaval Se nos va ¿Dónde está la... Vi que no la veo Por allí se nos marcha Estas son más duras que el arco ya, ¿no, eh? Cualquiera de las dos Bueno, espero que ya la... La, la Eli, pues Haya pasado. página y ya, la venganza ya está realizada. Ya no hemos pegado ahí una luchilla. Yo no esperaba menos, ¿eh? Yo esperaba ahí una buena lucha entre ellas. Y la verdad que ha estado bien, ha estado buena la, la batalla. Mira que le faltan un par de dedos. <ríe> Madre mía, la Avi. Qué chunga, ¿eh? Muchas gracias, Trafal, por no a... Es que, tío, esto no lo había visto, es la primera vez que lo veo, ¿eh? Estoy flipándolo. Vale, hemos vuelto. Hemos vuelto ahí. Sin, sin un par de dedos. Vamos a ver, niño. <risa> ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y la Dina, si nos espera. O a ver qué pasa. No sabemos. Vamos a ver. Esperemos que no se haya marchado. Vamos. Se ha aburrido de nosotros. el Tommy, el Tommy. ¿Qué pasó con él, tío? El Tommy. <risa> Vamos a ver. No tiene muy buena pinta esto, ¿eh? Está como abandonado Está como que han recogido todo, ¿eh? Y se ha marchado Si no se iría por aquí Al niño y a ella Ha recogido todo, esto está Vacío Aquí no puedo entrar Ahora se ha pirado la otra Y no me ha dejado ni nota Vamos a mirar por aquí Pero está todo vacío, ¿eh? Vale Supongo que tendremos que subir arriba, pero bueno Ok Aquí, nada por aquí, nada por allí Ahí mira, el espejito pues Se sigue viendo Ok Vamos para arriba, a ver, la escalera esta A ver si encontramos algo Pero tiene toda la pinta de que De que ha recogido sus cosas Y se ha ido Vamos a ver Esta es la última habitación Ah, estas son nuestras cosas, vale Ya me he comprendido Ha dejado nuestras cosas, creo Se lo ha llevado todo, menos, míralo Nuestros póster Los dibujos de, del niño y todo esto Vale Venga, vamos a ver la notilla A ver qué nos cuenta La guitarra Es un LP es un long play. Kruger's Rule. Bueno. Disco antiguo, ¿vale? De música. Y vamos a ver la guitarra. Pensaba que íbamos a encontrar una nota o algo. De la Dina. La guitarra. Eh, otra vez a tocar no no suena muy bien bueno. Claro, le faltan dos dedos, tío. Ahora le va a ser más complicado tocarla. Por eso sonaba así de mal. Creo yo. A le cuesta trabajillo. Bueno. Y pensativa. Luego nos deja aquí... Creo que al final ya... <ríe> final más largo de la historia. Mira, aquí tenemos mayor. Qué buena gente yo, La verdad es que me ha gustado mucho la historia del principio Con la hija y tal Y con el hermano Que así empezó todo El contagio y todo Mira, mira Qué bueno recuerdo Jugazo, eh Este es de los juegos que más me han gustado Junto con Fallout 4, por supuesto, pero... es otro estilo. Café. Felillo ahí. ¿De dónde sale? De los que pasaron por aquí la semana pasada. Oh. Dieron algo de provisiones. Son pero... adictos al café. No está mal. Tenía sed controlado no sé. Sí, lo sé Y deja de acosar a Jesse Cada vez que salgo de patrulla <ríe> Vale, eso fue lo de la fiesta Y tal, y lo que nos contó el Jesse Que le Acosaba a este y le decía que no fuera Por ahí de patrulla con él Vino es tu novia <ríe> un poquillo nada más hombre un poquillo no ella fue solo un beso que no es nada solo no bueno sé. aquí no lo eran todavía aquí era el principio pero bueno está un poco ahí como padre padre hija primera vez que sale a los chicos. En este caso, chica. Pero sería afortunada si estuviera contigo. Ya te digo. Muy buena chica, la, la eli Eres un puto capullo. <ríe> no estoy intentando Tendría que haber muerto en aquel hospital. Mi vida tendría un puto sentido. No, no la dejamos. Pero tú me lo impediste. Son muchas decisiones las que tiene que tomar Joel. Si yo decidiera darme una segunda oportunidad, te aseguro que lo haría de nuevo. Pero si es que la quiere mucho, ¿no? La dejaría morir, hombre La iban ahí a hacer experimentos Iban a acabar con su vida ya. Es un juego muy emocionante Esto parece que acaba, pero no acaba Esto te hace pensar un montón Es que no creo que pueda perdonarte nunca bueno. Pero querría intentarlo. Sería genial. Claro, esto que pone yo eh? a ver. Es como himoteando. veremos sí bien que se le ve las venas de las manos y todo muy realista me gusta me gusta mucho el, el juego todos los personajes y todo está muy bien madre mía sí que es largo esto ahora tiene un montón de recuerdos es lo que le queda de Joe. ¿eh? ¿eh? La mochila y vámonos La guitarra es que le recuerda mucho a yo, ¿eh? Una guitarrita, Santa Bárbara, bendita Aquí parece que termina esto. Los pinos aquí de California, ahí la polilla también. <coughs> Perdón. Polilla le gusta mucho a la Ellie, ¿eh? sale mucho aquí en el, en el juego. <coughs> Eh, eh, se va por allí. Ahí aparece. Juegazo, eh. Trafal, esto es un juegazo, tío. Yo en PS3 no lo pude jugar. Lo jugué en PS4, remasterizado. Y la verdad que flipé. Míralo, nautido Buah, cómo se lo han currado, tío, lo de Nautidad esto. Juegazo, juegazo. Bueno, voy a quitar los créditos, ¿vale? No sé si saldrá algo más o algo qué. Pero bueno. Quito, de momento no sale musiquita por el, lo digo por el copyright más que nada Pero bueno, juegazos hoy, ¿eh? Muchas gracias a todos por quedarse aquí y, y ver la serie conmigo Y disfrutarla Así que muy contento Ahora ya nos dará nuevos, nuevos avances Mira, el Eric Baldwin Eric Baldwin Vale, hermano del maker Baldwin Estupendo Lo dicho, muchas gracias a todos Y espero que os haya gustado sin dilación, nos despedimos, pedazo de final, ahí donde lo haya, y muy contento. Venga, un saludito para todos, Peñita, cuidarse mucho, chao, chao.